Ustedes van a morir. No, porque somos una banda de melones. Nadie nos puede atrapar. ¿Y tú qué hiciste para que mueras con eso? ¿Qué hiciste para matarnos? Nada eh. Ah, yo salté en paracaídas Y tú nunca me avisaste <risa> Ah, yo también soy un melón Tú no eres melón Ah, ¿cómo que no? Mira, tengo un tanque Ah, y yo tengo una artillería Ah Cuidado Ok oh. No, me voy a ir por aquí. Bueno, yo me voy para acá. ¡Uy! Cuidado, no va a caer. Tengan cuidado con el... X, Z, Ha empezado la peli. Yo nunca sabía que un melón asqueroso como tú... Y va a morir tan rápido. ¿Y tú qué tienes para ¡Gracias! ¡Ah, empecemos la pelea! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso cara de huevo! ¡Ya vamos! ¡Mira, esto le pasará a alguien como tú! ¡Vamos! ¿O qué? No, no me mataste. Mira, esto me pongo aquí. Yo no tengo miedo de que alguien me mate. Ah, yo... yo soy Y luego tu oreja, que ¿Tú sabes qué tengo acá? Dos imbéciles que, que están justo en paracaídas saltando Y de seguro alguien me va a matar porque... Uf. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me van a meter en paracaídas! ¡Mira! Me van a meter en paracaídas. me van a meter en paracaídas ah Yo no tengo miedo a nada. Aquí voy y a la miércoles. A la miércoles todo se me va a ver. ¡Voy a saltar! Abrir el paracaídas, mm. hey. vengo con mi mochila de paracaídas por ayuda. Oh. militares que saltó en paracaídas un helicóptero gracioso ¿Quién era? ¿Qué? ¿Qué coge ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué etiqueta tenía su ¿Por ¿Qué? ¿Qué? qué? etiqueta 10? <risa> uno de, uno de nuestro banda ya. Ya me van a cagar la pelota. O sea, no sé qué me van a cagar. Antes de que me caguen a la miércoles. voy a darme mi mi, mi, mi mi último ritual antes de que muera. Con mi madre. Con nari o sea, Y lo último que digo es que... Que me muera que el de... de, de... ¡Oh! Ha quedado todo por acá. Todo el mundo ha quedado ahí. ¡Qué ¡Oh! estúpido! Estúpido, piso, ah, A lo bueno es que tengo un vendaje por de acá. Me matará. ¡Oh! ¡Ah, mierda! no tengo que colocar más vendaje en mi escolar oh, esto voy a caminar ahora oh, no puedo caminar claro ah, estoy bien mal de la cabeza está matando? ¿Qué es eso? Lo sacaron de. de. Te voy a cagar a pilotado, Kila. ¡Qué Ya. ¿Sabes qué? Es Venganza. sí la... ¿sabes qué? te voy a dar una última vez de muerte porque ¿tú sabes qué? Yo te voy a dar muerte por kill por este el... te voy a matar esto es todo para matar a este tantito, ¿Tantito? ¿Tantito a este tantito es de, de, de. Vamos vale. me voy Me voy a T lo te Ay Dios mío, pero qué coño acaba de pasar. Bueno, de seguro era un momento que se atropelló por, por mi espada de Star Wars y se murió. Bueno, le voy a dar. ¡Ah, coño! le rompe su, su cabeza o qué? ¿Puta fuck? Oh, creo que yo también tengo un arma poderosa. Habla. Sí. Un arma que no me dispara... Es solo para... ¿No? ¿Qué me pasa? No, no, no, no, no, no, a mí que tengo ganas de morir sin paracaídas. ¡Uy! Me quejo una puta que me parió. Las putas que me no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no no voy a estar pasando ¿qué me van a hacer no no con shoot. no no no no no no a no no otra persona solo persona? Uh, ah, estoy mejor que nada. Esta pudecita asquerosa. Mira, un tiempo no <risa> <risa> ¡Hueva, ya a To... ¡Wii -u, wii -u, wii -u! Ah! Y espero que les guste el video si quieren denle like al video bueno esto no es un no es estreno un estreno denle like al estreno o escriban por el chat si les gustó este estreno que guste este estreno si quieren que suban más, pero no no un playground y díganmelo en los comentarios de este estreno para que yo sepa y, y les pongo un corazón de de que ya voy a subir un video, o, otro video así que adiós